Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, hoy tenemos este su 111 Kilin, bien. Este vehículo tier 10 élite eh, de la nación de China, bien. Kilin, que lindo que está el camo, que lindo que está el skin. <ríe> Hay un chiste malo tirándolo. Pero fíjense que este vehículo está en el mercado negro, está en el black market. Para poder conseguirlo por subasta con eh, y arrancando de unos 15 millones hacia adelante, Bien. Bueno, eh, son poquitas unidades, son 1500 unidades, con lo cual va a ser bastante bastante exclusivated um, Pero bueno, vamos a ver más que nada lo que tiene que ver con la skin y eso ya lo pueden ver eh, Básicamente está, está muy bonito, está muy lindo Pero lo que nos importa además de lo que es la skin tiene que ver realmente con los números, ¿ok? Siendo un tier 10, ustedes tal vez se pregunten, che, vale la pena ofertar, vale la pena gastarse los pocos créditos que tengo o los muchos que tengo, pero en este tanque, sabiendo que después se van a unir más ofertas por créditos, bueno, eso es lo que yo voy a tratar de, por lo menos, no guiarlos, porque cada uno hace lo que quiere, pero sí darles una mano, ayudarlos en esto y ver si juntos podemos eh, evacuar algunas que otras dudas, ¿bien? Vamos a ver los parámetros del vehículo. Podemos decir entonces que el daño promedio de este vehículo es de 490. Bien. Tiene una munición estándar eh, que penetra unos 250. Y eh, después tiene una munición HIT como munición. Eh, premium, podríamos decir así, que penetra unos 340 y 65 con. Eh, alto explosivo, con high explosive o HE. Estaría recargando, esto obviamente es todo así pelado, ¿no? O sea, como viene, sin ningún tipo de nada, o sea, sin nada puesto, es así. Recarga de unos 10.7, tiene la velocidad de giro del cañón de unos 27.12, una depresión de menos 7 grados, lo cual no está nada mal, porque piensen que hacia abajo vas a poder apuntar bastante, porque... Al tener la trompa inclinada y no tenés el chasis eh, por delante ni mucho menos, o sea que está bastante adelante la, la torreta Va a permitirte que en ciertas ocasiones puedas asomar tranquilamente esa torreta Esa torreta bastante, bastante dura que ahora vamos a verla también 23 de grados de elevación, o sea hacia arriba vas a poder apuntar bastante, bastante bien Después lo que tiene que ver con 2.4 velocidad de apuntamiento, no está nada mal, piensen que no está equipado chicos Después tenés una dispersión de 0.37, que podría ser uno de los grandes, que los handicaps, los problemas. Pero pensá que al estar en, eh, en primera línea con este vehículo, no creo realmente que te haga falta tener mucha menos dispersión. Se supone que, por favor, no me utilicen los pesados en cuarta línea, por favor, se los pido. Utilicenme los pesados donde tienen que ir en primera línea, ahí o en una primera barra segunda, depende del vehículo que tengas, pero más o menos... Con esta dispersión va a estar bien si estás cerca de la primera línea. Vas a andar bastante, bastante eh, tranquilo. Tiene un DPM eh, bastante aceptable, digamos. No es el mejor del juego, pero está muy bien. Digamos que viene así peladito. Está bastante, bastante bien, ¿no? 2738. Porque el tema es que la recarga es bastante rápida, podríamos decirlo. Pensá que está, digo rápida porque viene pelado el tanque. Ahora lo vamos a equipar. Pensá si le pones comida y hermanos de armas y toda la bola, vas a ver cómo baja. Puntos de vida, 2200, puede que se quede un poquito ahí, tal vez un toque cortín, un poquito cortín, pero no está mal tampoco, a ver, no es que, que, que esté mal. Pero pensá que algún que otro mediano anda cerca y algunos pesados tienen tal vez 2500, pensá que los super pesados están en 2800, 3000, tipo el mouse. O sea que 2200 para mí se queda un pelín cortito de puntos de vida, pero si lo sabes cuidar, si sabes cuidar tu HP, por supuesto no te va a ir nada nada mal blindaje de chasis 140 de frontal lo cual no está nada mal fíjense que las partes frontales están inclinadas bastante inclinadas con lo cual no te digo que va a ser difícil ni fácil penetrarlo pero puede que a veces se te complique un poco más lo que me preocupa un poquito puede que sea tal vez no lo sé el, la, el visor este del, del, del conductor o el chapón de abajo como siempre terminan siendo los grandes problemas que tienen estos vehículos Obviamente que este vehículo no se angula, brother. Este, los vehículos chinos, tanto como los chinos o los rusos, no se angulan. Si tienen esta si tienen esta punta de flecha o angulada la trompa. Porque si lo pones así, te acá te entro como quiero. O si lo pones de la otra forma así, también te entra en todo acá. Eh, y acá, y te pueden hacer track con daño en esta parte de acá. Así que estos vehículos van así. ¿Bien? Van de frente. Eh, ¿Qué más? Bueno... Después, 120 lateral, lo cual nos está diciendo ya que es muy bueno eh, a nivel lateral, bien, o sea, tranquilamente si tenés una pared acá, te podés poner así de esta forma Y después, automáticamente, después cuando ves al rival te podés poner frontal y pegarle, pero ojo con eso, ojo con eso, eh, que siempre, igualmente, siempre está, está bien, no está nunca de más tener un buen blindaje lateral Atrás 60, obviamente, es de papel Después, en la torreta, fíjense, el frontal de la torreta dice unos 300 milímetros. Bueno, habrá que, habrá que ver qué parte del frontal, ¿bien? Porque eh, muchas veces te dice 300, pero tal vez en el puerto de la ametralladora es un punto débil y te la clavan ahí. O tal vez acá es un punto débil y te la clavan ahí. Acá, obviamente, estoy casi seguro que acá no te van a poder entrar. Acá no te van a poder entrar. Ahora yo quiero ver este mantelete. Este mantelete me da muchísimas, muchísimas dudas, ¿bien? Pareciera blindaje espaciado... Eh, pero bueno, habrá que verlo en el campo de batalla Lamentablemente no se puede probar Obviamente es, son todos supuestos los que estamos diciendo y tirando acá Después, eh, ¿qué más? Tenemos 180 de blindaje de torreta lateral Con lo cual en la torreta va a ser bastante complicado entrarle Pero fíjense como todos los guansú tienen estas eh, torretitas arriba del comandante y del artillero Supongo que será o, no sé, las dos torretas que están ahí arriba eh, Ahí te van a entrar seguramente como quieran Porque bueno, si no estaría súper OP 60 de trasero, pero bueno, mucho no nos importa porque realmente pff, no, no, no salimos a jugar con el tanque hacia atrás, así que mucho no nos interesa. Después, eh, ¿qué más podemos decir? Potencia de motor, unos 750 caballos por tonelada. Tiene 50 toneladas. Estaría obteniendo una potencia específica. Relación peso-potencia. Unos 15. Lo cual lo hace un vehículo con una relativa. Relativa buena movilidad. Pensá que algunos medianos tienen 15 de movilidad. Bien, entonces. Ojo con esto, es una para hacer un pesado es una. Hasta te diría, mira, mira lo que te voy a decir. Me estiro un poquito más. Una muy buena movilidad para hacer un pesado. ¿Bien? O sea, tengamos en cuenta que no es un pesado, pesado, pesado. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Tal vez hay que tener. tomarse unos recaudos, pero mmm, habrá que ver, habrá que ver. ¿bien? Eh, velocidad máxima, 50 km por hora. Velocidad en reversa, 15. Velocidad de rotación 37,55. Está muy, muy bien. Después, bueno, camuflaje no nos interesa porque no está en primera línea. Y rango de visión de unos 400 metros y el alcance de señal de esta radio, que parece una radio más alemana que otra cosa, porque está muy, muy bien. Bueno, teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, yo me tomé el atrevimiento, me tomé la, la, la, la cuestión de mmm, poder mostrárselos directamente en lo que tiene que ver en el garage ya equipado, ¿bien? Acá le pusimos algunos equipamientos. No le puse una tripulación muy OP ni mucho menos. Solamente hay tres cositas como para que, bueno, pueda mejorar en algo. Pero, eh... Más o menos le puse estas cosillas para ver qué onda Ahora le vamos a cambiar un poquito de esto Incluso le vamos a poner comida Para poder eh, ver bien sus cualidades Fíjense cómo cambia esto, chicos Recarga en 9.21, bro Es una bestia de la recarga En 9.21 tranquilamente te puede estar metiendo Un daño de 590 ¿Bien? Dice 490 Pero si te pega un high roll Te puede pegar unos casi 600 O, o 600, estoy casi seguro que te puede pegar unos 600 Es... Una locura, o sea, 600 y recarga en 9 segundos y te puede después, tranquilamente, sí, obviamente te puede sacar unos 410, 420. Está bien, es verdad. Pero pensás que 9.2 está recargando nuevamente y eso que son equipamientos normales, no son ni los morados. Ojo, ojo al piojo. Eh, velocidad de giro cañón, aumenta 28,47, o sea, está muy, muy bien. Eh, bueno, como dijimos, la depresión es de menos 7. Velocidad de apuntamiento 2.2. Ojo con esto está bastante, bastante bien Dispersión de 0.34 Muy bien, te diría Y un DPM de 3.194 Para un pesado está excelente Lo que es este, este DPM está muy bien Por eso, no sé si tomármelo como un pesado pesado A ver qué piensan ustedes en, en, en los comentarios Pero ojo que puede ser un falso pesado Bien, la, la típica, El típico pesado que tiene que ir a ayudar a sus compañeros Pero no tan, tan al frente Porque tal vez puede que te entre eh, así que tengan ojo con eso Después, eh, es bastante, igual eso es bastante habitual de los Wansu El 111 también, le pasa lo mismo Dice que es un pesado, tiene, camuflaje, eh, tiene, perdón, tiene blindaje Pero vas al frente y te entra hasta una piedra, te hunde Entonces hay que tener mucho ojito eh, Bueno, esto no cambia Acá nos baja un poquito la potencia por el peso del equipamiento 14,79 Que tampoco no, no, no nos viene mal tampoco el rango de visión termina siendo unos 442 y el alcance de señal de unos 785, ¿bien? Pero lo más importante acá está en la potencia de fuego, chicos. Fíjense que es bastante, bastante buena. Vamos a suponer encima que le queremos meter comida, suponte. Que querés sacarlo ahí para sacar las 3 marcas, ¿no? Las 7 marcas. Bueno, suponte que lo ponemos así. Bueno, mirá, bro. Estás recargando. Es que me da vergüenza decirlo. 8.58, bro O sea No sé Qué tanque recarga en este tiempo Siendo un pesado, ¿bien? O sea, recargan 8.58, mirá el DPM que tiene 3.428 Ojo, que este vehículo en buenas manos Es un peligro, es un peligro Pensá que vos salís con tu Panzer 7 de Tier 10 Y para pegar esos 560 Está como 12 segundos con tu mouse, 11.9 segundos. Eh, te, con un 705A, 16 segundos, 15 segundos para pegar 600 y pico. Que muchas veces pegas 500 y pico. Eh, o sea, el cañón es una, realmente es una bestia. ¿Bien? Para mí, interpreto que habrá que tener cuidado con el tema de la resistencia. Que estos 140 son un tantito mentirosos. Por eso repito, habrá... Que verlo, no lo sé, no lo sé, ¿bien? Pero los Wanzú tienen esa, esa cualidad, esa eh, particularidad más que cualidad. Obviamente, como decimos, nos no baja un poquito la potencia, pero, eh, pero bueno, fíjate la, la visión, tiene un rango de visión de 463, es la visión de un mediano, chabón, incluso hasta la de algún que otro ligero, te podría decir, ¿bien? O sea, va a detectar todo lo que tenga cerca este vehículo, obviamente, desde luego que también te van a detectar a vos, vos sos un vehículo. Pesado, entre comillas. Entonces, entre comillas no, es un pesado. Así que, nada, qué lindo este cañón. Sigo con el chiste malo. Pero bueno, chicos, nada, hasta acá, más que nada, el análisis de este, de este, kilín, de este vehículo, para que ustedes puedan observarlo y sacarse las dudas que tenían. Así que aquí lo tenemos nuevamente. Está muy bello, muy está muy, muy lindo, la verdad. Es, es eh, estéticamente. Llamativo por lo menos, alguno puede ser que le guste más Que le guste menos, pero al menos es bastante Bastante llamativo, bien Así que bueno amiguitos, como les dije Este es un pequeño análisis que les hice para ustedes Así rapidito para que no Tampoco enlazarnos mucho Y espero que me dejen en sus comentarios qué piensan Si vale la pena ofertar, si no les gusta Si les gusta, déjenme lo que tengan para pensar Ahí hice una encuesta también, fíjense en la comunidad En la pestaña de comunidad, van a poder Verlo ahí, así que van a poder responder la encuesta Y eso después eh, yo lo, lo valoro mucho Y después lo comento en los videos Así que bueno, gracias por todo amigos Por estar siempre ahí, los quiero un montonazo Cuídense y nos vemos en la próxima Chau chau